Hola a todos y a todas, hoy vamos a, vamos a preguntar a la gente de dónde son los hombres más bonitos del mundo y de dónde son las mujeres más bonitas del mundo Como también de dónde son los hombres más feos del mundo y las mujeres más feas del mundo Estas son las preguntas que voy a hacer, pero entonces interrogué a la gente, bueno si pregunto a un hombre pues le pregunto sobre mujeres y si preguntaba a una mujer, preguntó sobre hombres, aunque espero que no haya pregunan, preguntado a ningún homosexual sin ser ofensivo porque pues, sería la mala pregunta. Pero obvio, es difícil preguntar en la calle, ¿te gustan mujeres u hombres? Todavía es un tapujo, un tema tapujo, pero obvio que no hay que discriminar a esa gente. Bueno, eh, era un paréntesis. A, ahora voy a explicar a mí qué me gustan. Eh, ¿De dónde son las mujeres más bonitas del mundo? Pues si a mí me preguntan, eh, ya que, pues... Mm, Complicado. Ya que me gustan las mujeres latinas, pues diría una mujer de América Latina. Eso sería la pregunta... La respuesta, perdón. Uh, no puedo decir que Colombia específicamente, aunque obvio, las colombianas son muy hermosas. Pero no puedo decir, ya, solo me gustan las colombianas. Sería bobo, porque, porque una venezolana, una mexicana, una argentina puede tener el mismo físico ya. Que son más o menos las mismas etnias, como podemos decir. Complicado. Pero igual se parecen mucho a veces. Aunque, claro, en Argentina hay muchas argentinas muy blancas, como... Eh, bueno, hay de todo en todas partes, es verdad, pero sí, yo diría una mujer latina Aunque no diría Colombia específicamente porque también tuve una novia peruana y una novia mexicana Y pues eran lindas también, o sea, de todas partes son bonitas, pero sí una latina Sería mi respuesta, sin especificar el país Ahora, las mujeres más feas del mundo, eso es complicado Porque en todo lado hay mujeres bonitas Solo, pues no puedo decir una parte específica, solo que físicamente, pues... Me gusta una mujer mestiza, que tenga muchas sangres mezcladas, como en América Latina. Bueno, también pasa en Francia, pero no sé, complicado. Pero igual, sí, una mujer, la verdad, si es demasiado blanca, no me gustaría tanto. Y pues, blanca con ojos azules, mona, no, no es mi estilo, la verdad. Puede ser muy blanca de la piel, pero con pelo negro ya sería algo diferente. Entonces, si sí, demasiado blanca no me gustaría tanto, o demasiado negra, no soy racista, si no me gustan demasiado blanca, pues tampoco me gustan demasiado negra. Si es mestiza, que tiene la, plaza, la, la, la piel negra, está bien, pero demasiado no, prefiero que sea entre los dos, que sea un poco negra, un poco blanca, un poco indígena, que tenga muchas, muchas, eh, mucho mestizaje. Aunque obvio, si veo una mujer muy blanca o una mujer muy negra Y digo que pues que no es lo que más me gusta Pero puede que una de, de, de este color me enamore Si es muy blanca puede enamorarme Como si es muy negra me puede enamorar Sin embargo, si tengo que hablar ahora mismo No diría que es lo que más busco Aunque claro que todo el mundo puede ser bonito Como todo el mundo puede ser feo No depende del país ni de los colores ¡Ya! ¡Hable demasiado! Ahora vamos a ver qué piensa la gente sobre los hombres más bonitos del mundo Y las mujeres más bonitas del mundo Como las más feas y las más feas Buenas tercera, ¿cómo se llama? Sí, Doris. Doris, bueno, Doris. ¿Ves? ¿Dónde están los hombres más bonitos del mundo? ¿En qué país, según tú? Eh... ¿Puedo dar varias opciones o una sola? Sí, varias opciones. Los árabes son muy guapos. ¿Sí, los árabes? Sí. Eh, franceses también. Ah, pues no lo hago para mí. <ríe> y otros países, ¿no? Árabes y franceses. Eh... a ver, a ver, ¿en dónde más...? los Árabes, me parecen los, los, bueno, ellos mismos, ¿no? Sí. Eh, ¿y habla árabe? Salaam <risa> No, no, no, no, no, no, no, son no. Solo colombianos. Ah, listo. Y ahora los más horribles, los más feos. Ay, ¿no? Los más horribles. ¿Qué pena decirlo, pero los peruanos. ¿no? sí, los peruanos. sí, <risa> pero asustan. Sí. ¿Ya le conquistaron peruanos? ¿Verdad? ¿Pues no? ¿Ya te conquistaron peruanos? <risa> sí, ya conozco, pero terriblemente feo. Pero... Para que, si no, soy casada y los en la mucho, para que no molesten. Ahí está, entonces muchas gracias por su Ay ideas. ¿No vas? No, gracias. No solo. Okay, sí. chao. Muchas gracias. ¿Cómo <ríe> bueno, ¿Cómo se llama? Aura Angélica Hernández. Aura, bueno, entonces para usted, ¿dónde están las mujeres, eh, los hombres perdón? <ríe> más bonitos del mundo? Uy, los hombres más bonitos del mundo. Yo creo que por ahí en la isla caribeña, como ¿Sí? República Dominicana o... Puerto wow, Rico, Puerto Rico, sí, algo así. Ah, listo. <ríe> Para mí. Y los hombres más feitos del mundo. Los hombres más feitos del mundo. No sé, pronto por allá en Finlandia sí, sí. o. en... tan bonitos. ¿sí? No, bonitos sí. no, estás por allá <ríe> en un bueno, país nórdico bueno. <ríe> yo creo. Ah, listo. Listo. Muchas gracias. Gracias. gracias. Bueno, bien. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo se llama? Nora entonces la primera pregunta es, ¿dónde están los hombres más guapitos del mundo? No, pues es que igual en todas partes del mundo hay hombres guapos y, y hay hombres no tan guapos. Ah. Entonces no le puedo decir un sitio exacto donde, donde los hay más o donde los hay menos, porque aquí en Colombia pues hay muchos hombres guapos. Sí. Y uno viaja a otro lado y pues también hay hombres guapos, tampoco hay hombres así como muy bonitos, que digamos. Ah, entonces más feos tampoco hay... No, creo, no. Las partes hay de todo. Sí, todas partes hay de todo. Ah, listo, te lo agradezco mucho por su bueno, sinceridad. Que se ve. Gracias. Hasta Bueno, ¿cómo se llama? Dajana. Dajana. ¿Es Dajana. ¿un nombre colombiano o árabe? No sé. Sí. Bueno, Dajana. ¿Y tú? Angie. Angie. Bueno, vamos a empezar por Dajana. Pregunta número uno, ¿para ti dónde están los hombres más bonitos del mundo? Para mí, no, yo no sé. No, ¿no sabré decir. No decir? Yo, pues, no no sé. Pues la verdad no, no conozco no el... de otro país, no entonces no sabría no decir. ¿No sabría? No. Y ahora para ti, ¿dónde están los más feos del mundo? No. <risa> <risa> ¿Más feos? No, yo tampoco, yo no conozco. ¿Tampoco? Yo no sé para saber. ¿Y tú tampoco? No. Es muy neutra, entonces. Ahí entonces, muchas gracias. Vale. Bueno, ¿sabes cómo se llama? Marisol. Marisol y David. David, bueno, empezamos por las mujeres. Marisol, para ti dónde están los hombres más bonitos físicamente del mundo. En Colombia. Los colombianitos. Sí, es muy ah, listo. ¿Y para ti? A mí me parece las cadenas. Ah, los colombianos pero de cariño. Claro. Ah, claro. ah, listo. Y ahora los hombres más feos. ¿Dónde estarían? Japoneses? Los japoneses. Los japoneses. Ah, listo. ¿Y tú las mujeres más feas? Eh, no sé, como las alemanas. Las almas no te gustan? No. Ah bueno. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias. Sí. ¿Basta ¿Cómo se llama? Camilo. Camilo. Entonces Camilo son dos preguntas que preguntan los colombianos. La primera pregunta. Según ¿sí? tú, ¿dónde están las mujeres más hermosas del mundo? ¿En qué país? En Colombia. ¿Las colombianas? Sí. Buen punto. Y las más ¿Tú feas tú? del mundo, ¿dónde se encuentran? Las bolivianas, ¿no le gustan? Ya le conquítalo. Sí, ¿Fuiste pues allá? Sí. ¿Y te contestaron mucho? De hecho, o sea, yo soy, creo, en Colombia y allá era un ¿Papacite? tipazo. Era <ríe> el, el, el, el tipazo. ¿Y no le gustaba? No, no, no. Ah, no. Bueno. bueno, muchas gracias. Sí. gracias Estoy muy bien. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Jonathan Juanilla. Jonathan y... Fredis. Y Fredis. Bueno, vamos a empezar por Jonathan. ¿Dónde están, según tú, las mujeres más guapas del mundo? ¿En qué país están? Las más guapas, pero, pero guapas sí. del concepto. Sí. ¿Físico la, ¿sí, sí, o pues, las colombianas? Físicamente ¿sí, es que las colombianas. ¿Y tú crees? La, las colombianas y las argentinas. Las argentinas. Y ahora las más feas del mundo, según tú, ¿dónde estarías? A mí en la, en la India. ¿En la India o las indias? <ríe> en Haití. <ríe> Haití, no sé, Haití que las colombianas. Ah, muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias. gracias. ¿Cómo se llama el canal? Mitch el francés. Gracias. gracias, gracias. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Eh, hey, Johan Andrés Barreto. Ok, John. Esta Entonces la primera pregunta, ¿dónde están las mujeres más hermosas del mundo según tú? En Colombia, claro. Las claro. colombianas, claro, claro, sí. De acuerdo. Y las más feas del mundo, ¿dónde se encuentran? No hay mujer fea. No hay mujer fea. todas son guapas. Todas son guapas de alguna manera. Y más las colombianas. Listo, gracias. Con no, mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¿cómo se llama? Mi nombre está Danilo, Danilo Arias. Sí. Ah, listo, Danilo. Entonces la primera pregunta es, según tú, ¿dónde están las mujeres ¿Tú? más hermosas del mundo? ¿En qué país? Colombia. Colombia ¿no? Las mujeres ¿Tú? más hermosas del mundo están en Colombia. En eh, Colombia. Sí. Eh. Sí. Y las más feas del mundo, ¿dónde están? verdad, ah, no sabría decir, Entonces, ¿dónde están en las mujeres más feas del mundo? Porque siempre estaba aquí en Colombia, siempre había mujeres. Ah, listo. Entonces, muchas gracias por... Ah, su listo. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Estoy estudiando bien? Sí. <ríe> Y bueno, vas depende con las chicas, ¿dónde están para ustedes los hombres más Diary. guapos del mundo, más bonitos? en ¿Sí sí. Colombia. No no. no, no en Colombia, no, pero es el es en co no, en co sí en Brasil. No, en Brasil, también ahí en, ¿En Estados Unidos. hay uh, Los gringos. Pero no, no gringos se <fí> <sí> Yo soy francés. Ah, no, no soy... Ah, bueno. En Argentina también hay chicos Ya pasemos a las mujeres. Las mujeres más lindas del mundo. Bueno, las mujeres más lindas ahora. Pues para mí las de Rusia y Australia. Brasileñas, las brasileñas. Las de Uy, pues qué. Y las... y las. Españolas también. Latinoamericanas. Para los chicos en el canal. En el canal hay chicas superiores que hablan de latinos para que vean En Canadá. Bueno, ahora la pregunta para ustedes. ¿Dónde están los hombres más feos del mundo? Acá, en Puerto Boyacá no, no, no, eh, no, no es Colombia No, es para chicos. en Toledo En Tokio ¿En, ¿En China? son China hacia ¿So todos igualitos ¿A chicos no les gusta? ¿Por la cara o por otra cosa que no? Por cara. Es la gerade... misma cara. no olvidar a <risa> la leche ahí. No sé, tal vez también en... En donde hay chicos feos. Brasil, unos negros. chocó. No, no, no. no es mi no, no. no, es, Bueno, es sí, su, es su gusto. No, no, no, no y ahora para los chicos, ¿dónde están las chicas más feas del mundo? Pues... La no, asiática sí, sí, no es que sean feas, sino que la actitud de ellas son. Y el cuerpo de ella no les gusta tanto. No, entonces la parecen hombres también. Sí, sí. Pero de igual forma. No, sí, ah, también también hay linda. Sí, sí. No, pues a mí me parecen muy bellas todas. Pero no, no. de que sean sí. mujeres son es que, bellas. Es que, es que se depende, digamos, que la forma de vestir es. Sí. ¿No? La forma la de arreglarse. Forma, sí. Ah, bueno. Listo, entonces muchas gracias. Gracias. Un Michel Français. Bonjour, bonjour. Au revoir. Au revoir. pas canal YouTube Oui, monsieur. <inaudible> Michel Français. Michel. <inaudible> <Espérate, comment? Él. inaudible>